Pienso a la mujer en la danza y en la vida como alguien que tiene la posibilidad de crear eh, y en ese sentido me parece interesante el rol de la mujer como un rol que posibilita crear mundos posibles eh, y que no repite formatos ya establecidos y creados. Eh, es importante el rol de la mujer para transformar nuestra realidad.